Lo que venimos, lo que sí se ve en mi pantalla, el premio del día de hoy, de que les enseño es esta propiedad cortesía de Akasha, nuestro primer director del grupo. Esta, esta propiedad está en el barrio Latino. Este fue nuestro primer barrio Latino que intentamos formar aquí en South Slope y todos empezamos a comprar en esta sección aquí. Vamos a darle al full screen. A ver si se escucha el sonido mucha suerte a todos los oídos si yo lo escucho, ahí va ¿quién será esta vez? ¿o oh, seguirá? ¿o sí? para Samara Black felicidades te ganaste una propiedad en nuestro primer barrio latino Eso vale mucho voy a mandar un mensaje en el canal de Latin latincorrer.com para que te comuniques con Akasha y te pase la propiedad. Muy bien, mañana tenemos el siguiente sorteo del año nuevo. Es un spark completo, cortesía de Pope Osorio. Ese va a estar bueno, ustedes que están construyendo, para que terminen su propiedad lo más pronto posible. Muchísimas gracias y nos vemos en el salón principal.